Estos son sus canales de Estilocracia y Estilocracia Clásico Y yo soy Ricardo Domínguez, su amigo y servidor Y les recuerdo que en este canal de Estilocracia Siempre vamos a estar insistiendo en que el estilo no es algo que se nace Se aprende con el tiempo y en el camino y me voy a permitir platicar con ustedes esto que he estado conversando con algunos camaradas míos colegas de, de mi primaria y secundaria gente octogenaria igual que yo pero es algo que ¿qué fíjese usted, raro. Eh, no estamos preocupados por el futuro el pasado lo disfrutamos muchísimo pero el futuro no nos preocupa lo vemos tratamos de prevenirlo tratamos de entender cómo viene y tratamos de tomar las providencias dadas las alternativas o las opciones de cómo pudiera venir el futuro pero no nos estamos excediendo en energía destinada a pensar en ese futuro estamos básicamente repartiendo el, 90 o el 99% de nuestra energía en este presente en este hoy, en el hoy por hoy, en el ahora, en el ahorita y aquí, porque finalmente, pues eso es la vida, la única certeza que vamos a tener al venir a este mundo, es que algún día moriremos, y la muerte es algo que hay que tener muy bien prevista, muy bien prevista en cuanto a que no nos va a afectar, no nos va a doler, es un proceso natural, nos va a tocar tarde que temprano, probablemente los seres allegados a nosotros, los que nos quieren mucho, lloren nuestra ausencia, lamenten nuestra partida a otro mundo, y seguramente habrá algunos recovecos legales o de índole financiero que hubiera que arreglar, que sería el único punto del futuro que tendríamos que prever, porque, amiga estilócrata y amigo esteolócata, usted sabe cuándo va a morirse, usted sabe cuándo le toca, nadie lo sabe, nadie tiene esa certeza de cuándo, pero todos tenemos la absoluta, la completa seguridad de que nos vamos a morir, y si eso es así, pues hay que aceptarlo, no digo con filosofía, ni con estudios, estudios de inteligencia emocional, sino como el hecho normal de la vida, uno nace, crece, se reproduce y muere como todos los seres vivos que hay en el planeta, lo mismo plantas, que animales y que humanos. Todos llevamos ese mismo ciclo de nacer, crecer, reproducirnos y morir. No hay que hacerlo y punto. Pero el, el asunto que yo platicaba con mis camaradas de edad, esto del futuro. Obviamente, pues nuestro futuro ya es muy corto con respecto a nuestro pasado. Y el de ustedes, amigas y amigos estilócratas que son mucho más jóvenes que nosotros, sí considero que su futuro es mucho más largo que su, que su pasado. Sí tendrían que, que irlo previendo, pero prevéanlo, trabajen en él, pero ocúpense de vivir y de disfrutar y de vivenciar y de experimentar el presente porque el futuro igual no llega igual se acaba en este momento como mañana o dentro de cien años uno no sabe cuánto va a vivir usted cuánto voy a vivir yo no lo sabemos de manera que la insistencia en este tema que estoy y que me estoy permitiendo la libertad de conversar con ustedes es justamente eso disfrutemos el presente aquí la tenemos el pasado aprendamos sus lecciones no comentamos los errores que hubiéramos cometido y en el futuro pues, piénselo expóngaselo calcúlelo, piense en qué, qué quiere hacer imagínense qué quieres tener y deja que este presente este de ahora trabaje en ese futuro en el que usted quiere estar pero... Imagínense que ese futuro ya está aquí. Y esa es la fórmula adecuada de, de vivir. ¿Cómo quiero que sea mi futuro? Así, de esta manera, de esta manera X. Pues en este momento voy a tomar la decisión de vivir de esa manera X. Para que mi futuro, que no sea mi futuro, sino que sea mi presente. Amigas estilócratas y amigos estilócratas y visitantes de nuestro canal y seguidores del canal. Es, me encantaría escuchar sus opiniones créame que me daría muchísimo gusto establecer con ustedes nuevamente estas uh, conversaciones y mesas de diálogo e intercambios de opiniones porque de alguna manera enriquecen nuestros espíritus y nuestros acervos digamos culturales aunque no sean necesariamente culturales que tengan una feliz tarde ha sido un gusto estar con ustedes vaya muy bien y recuerden que esto es Estilocracia, yo soy Ricardo Domínguez y suscríbanse al canal, canal.